Pero que... Ahí empezamos. Ahí ganamos. Somos buenos. Pistola, perretas, rifle, fam. Soy el famas. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Entren. Yo... Uh amigo, la de antiterrorista que viene. ¿Yo? No, amigo, qué buena kill. Amigo, soy rico. De... Amigo, estos no tienen papás. ¿Con que no tienen papás? Yo creo que... ¡Vamos todavía! Soy increíble. Soy el matador del equipo. El entre comillas matador. Porque el aquí que me acabo de hacer no me da perra nada. No veo. Me metemos, me veteo, me ¡Eh! ¿Qué me dispara? ¿Come pito? Y es que sí, amigo, pollo táctico, polla táctica. Ay, ah, qué nombre, no, amigo, ¿dónde? Así de mierda. ¡Ande mierda, Jadio! a imbécil! Por favor, ¿se lo pueden coger? El, el, el Famas es una de las mejores pistolas en mi opinión. No. What the fuck amigo? Permonite, puta. ¿Quién es el maricon? el tirar bueno retrasado de mierda estírate ve vito la verdad pero esta vez voy a ser diferente a y las famas. Porque las barretas.